tengamos conexión con eso nada más darnos cuenta pues de que si eso nos llegó a nuestra vida obviamente estamos en una energía vibratoria que atrae que atraímos a esa cosa que, que no nos beneficia entonces cuando pasa eso pues darnos cuenta que estamos conectados con eso somos uno que eso que nos pasó es por algo que está dentro de mí y lo tengo que que ver qué es lo que pasa y cambiarlo en mí para que